Me encuentras en Facebook como Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La economía evidente. americana avanza La, la proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continua. No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y por supuesto en el fanpage de Facebook de nuestro programa Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, como lo señalábamos en los comerciales previos, acerca de el, eh, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, del Comité de Mercado Abierto de esta Reserva Federal, sobre pues, los acontecimientos económicos, el contexto y la tarea dual que tiene esta institución de tanto incentivar la creación máxima de empleo como de disminuir al máximo la inflación a una meta promedio de este 2% y, y sin rango, no es 2% en promedio en el tiempo, esa es la, la, la forma en la que ellos lo manejan, por ejemplo, contrastado en el caso mexicano, eh, tenemos una meta de 3% más menos 1, fija, no, entonces son diferentes formas de, de ejecutar los, los, los objetivos y en este caso en concreto, pues la, la, la de Estados Unidos es 2% en promedio. Bien, ¿qué dice la FED en su, en su comunicado? Dice que los indicadores recientes, tanto de consumo como de producción, se han suavizado o se han desacelerado. Sin embargo, las uh, ganancias en empleo generado han sido robustas en los meses eh, recientes y en su caso la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La eh, situación contextual de inflación se mantiene elevada, reflejando imbalances de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, altos precios en alimentos, precios energéticos y muchos más eh, este, subsectores que tienen impactados las alzas en precios. La guerra de Rusia contra Ucrania causa mucha pérdida económica y sobre todo humana y los eventos relacionados con la guerra han creado presiones adicionales alcistas a la inflación y pues obviamente a la actividad económica global la, polo, la colocan en riesgo. El comité está altamente atento a estos riesgos inflacionarios que se traducen en ello y por un lado pues no le ponen todo el énfasis al tema este cómo se llama de de ah, valga la guerra o sea de repente se ha hablado mucho de que es la guerra la que trae el, el tema central de la inflación y pues de repente como que dejan de lado otras responsabilidades que el gobierno de los Estados Unidos podría tener en función de lo que implicó eh, los cheques el gasto fiscal que durante la pandemia y post pandemia o pues no sé si llaman post pandemia pero que cuando entra Joe Biden también replican un incremento en el gasto pues de repente pueda tener como consecuencia este presiones inflacionarias, digo se ha hablado en críticas al gobierno de Estados Unidos que voltea más a Rusia como culpable que a asumir la propia responsabilidad en función de esos eh, gastos. ¿Por qué? Bueno, porque la economía en 2020 no tenía una problemática inflacionaria, tenía una problemática de a una autoinducción recesiva por irnos de cuarentena todos todos. Este, y luego después vienen estos cheques que va, se suman, o sea, realmente los dos cheques emitidos, tanto el de Trump como el de Biden, no... No, por sí mismos no genera la inflación, sino que son un extra a lo ordinario que son las solicitudes por desempleo de seguro por desempleo que en la estructura más formal del empleo estadounidense se brindan y que además se brindaron eh, pues ciertos elementos extra por el gobierno federal que si bien en cantidad era más o menos similar a la que podían haber recibido quitaban ciertas trabas o brindaban cierta noción de flexibilidad en el manejo de esas solicitudes de manera que se exacerbó su uso, o sea, muchísima gente accedió a ellas por mucho tiempo. Entonces, tanto dinero en la calle, que eso es lo que se traduce ese tipo de apoyos, tasas bajas, que fue la reacción natural de la Reserva Federal para aliviar un escenario de autoinducción recesiva, pues obviamente genera inflación, ¿no? Por sí mismo. Ahora, ¿qué tanto de la inflación actual es eso? Eso es un tema muy complicado de, de, de señalar, pero pues es una de las tareas pendientes. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho mucho énfasis en ese tema, sino en la guerra esta de Ucrania y de repente en el tema de los cuellos de botella, que en su momento la FED y hoy lo reconocía Jerome Powell en conferencia de prensa, pues no, no era lo que lo que debió haberse dicho, o, o, o más allá de considerarlo como un error cometido, pues fue. Algo que aprendieron que no era transicional la, la, la, el ciclo inflacionario. Y entonces, bueno, pues eh, aquí en este comunicado sí hace un señalamiento más, más amplio, ¿no? No cita al gobierno de Estados Unidos ni a sus políticas fiscales de apoyar a la población, pero sí hace una concepción mucho más amplia de solamente el tema Rusia-Ucrania o solamente el tema de los semiconductores y cosas así, ¿no? Bueno, el Comité, tras de su pretensión de buscar máximo empleo y una inflación de 2% en el largo plazo, el promedio que le digo, pues con ese objetivo sube la tasa de fondos federales 75 puntos base a un rango de 2.25 y hasta 2.50%, o sea, la subió a 2.50 para fines lingüísticamente prácticos. ¿no? Eh, y se anticipa que vendrán más alzas conforme se ha apropiado el comité sigue reduciendo sus tenedurías de tesoros de valores del tesoro como las treasury bills y bonos y cosas de ese tipo así como deuda de este, agencia y de valores hipotecarios respaldados o sea que estén con garantía ¿no? Eh, y esto fundamentado en el plan para reducir el tamaño de la hoja de balance de la reserva federal que se emitió en mayo y entonces con estas dos acciones no de ir reduciendo la hoja de balance y subir la tasa de interés consideran que van tras el objetivo del 2% de inflación para lograr el objetivo de política monetaria el comité continuará monitoreando las implicaciones de la información y el pronóstico económico y estará preparado para ajustar la instancia de política monetaria conforme se requiera sobre todo si emergen riesgos que puedan impedir el objetivo del comité. Las, eh, las decisiones del comité van a tomar en cuenta una gran cantidad de información, incluyendo las lecturas de salud pública, o sea, COVID, y por supuesto ahora el virus este del mono, um, las condiciones del mercado laboral, que obviamente es parte central de su tarea dual, las presiones inflacionarias y las expectativas inflacionarias, o sea, una cuestión es la presión inflacionaria, hoy cuánto subió el precio de la cosa X, y dos, cuánto creo que en el futuro va a subir. Y ese tema de las expectativas es bien interesante y profundo. Y los desarrollos financieros e internacionales, incluyendo los geopolíticos y las determinaciones de salud pública, como las de covid cero de China, y sus implicaciones en, en, en los cuellos de botella y demás temas, ¿no? La decisión en esta ocasión, a diferencia de la ocasión anterior, fue unánime. En la anterior fue por mayoría con, si no me equivoco en, el, en la memoria, una sola persona votó por 50 puntos base y la pasada fue de 75. En esta, que es de 75, por unanimidad. Así que el posicionamiento, y aquí mucho se trata de la interpretación que se puede hacer, el posicionamiento va en una condición de ser sólido al argumento, ser este un cierto grado agresivo que permita evaluar que los impactos de las tasas altas realmente o de manera efectiva logren contener un ánimo de consumo compulsivo, que podría ser uno de los que ocasionan este, la inflación, o dos, de inversión exacerbada y a veces hasta innecesaria en una, en una cierta métrica, de empresas que se endeudan para esa inversión y que quizá no sea necesaria para la estancia económica que se encuentra la actividad hoy, ¿no? Sería como sobrevalorar tu mercado como empresa y querer apostarle a mucho más y esa mayor inversión provocó un cierto grado de inflación, ¿no? Sobre todo si no termina siendo productiva esa inflación. Y bueno, pues entonces la tasa sube en 75 puntos base, se llega a un objetivo que se tenía contemplado por el mercado, o sea, el mercado ya sabía o, o tenía previsto, pues, que este iba a ser la, la, el resultado de la tasa. Y en su caso, bueno, pues, habrá que ver las implicaciones y las condicionantes que como secuela pues ocurran a partir de esto. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Bueno, pues eh, para empezar, interpretaciones de resultados de mercado post-decisión. Eh, por ejemplo, Gaby Siller es una economista de uno de los bancos importantes grandes de México, jefe de economistas, y bueno, pues ella hace una serie de documentos ¿no? que diariamente pública y que obviamente en este caso concreto pues se tenía un estrecho vínculo al al contexto de la decisión de la Reserva Federal vamos porque podría haber sido 100 puntos base y de hecho en la conferencia de PESA le preguntan a Jerome Powell, oye, pues ¿por qué no tomar la decisión de 100 puntos y si lo discutían en el comité? Él dice, no, nosotros íbamos muy, muy contextualizados a los 75 no consideramos que fuera necesario más pero, <risa> perdón también la pregunta expresa le señalaban si encontraríamos el contexto de que fuera demasiado acelerada estas alzas, aún con 75 o, o incluso si hubieran sido 100. Y él dice, mira, ya ha habido otros precedentes que han ocurrido en esta situación, en el 94 y en los 80 la FED reaccionó rápidamente a subir alzas tasas eh, rápido, no, este, constantemente, y eso permitió… Eh, pues responder a un escenario mucho más conflictivo inflacionario. Por ejemplo, pensando en los noventas, a mi memoria viene que precisamente en el 94 explota la burbuja de los dot-coms, de las empresas este, de internet. Entonces ellos suben el, el, el rápido la tasa ante un advenimiento conflictivo inflacionario, pero la productividad se sostiene en el tiempo posteriormente y no es hasta el 2001 que entra una recesión. Entonces, interesante punto, voy a corte, regreso, continúo con el tema de la política monetaria de la Reserva Federal. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 Minutos.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 Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo en el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues dentro del mismo este, com comunicado de la Reserva emiten una nota de implementación en donde ponen ciertas reglas específicas que no voy a profundizar mucho en ellas, pero hablan de, por ejemplo, los eh, montos máximos para la recompra de bonos, las tasas que fijan para estos los Treasury Bills, entre otros. Y en su caso, bueno, pues estas acciones lleven precisamente a limitar la liquidez que pues se considera como principio uno de los inductores que genera la inflación. ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, retraen recursos de la economía a las arcas de la reserva con el propósito de acortar esa hoja de balance en donde quedan reflejadas normalmente esos movimientos. Y la tasa, bueno, pues se, se confirma, sube en 75 puntos base al rango de 2.25 a 2.50%. ¿Por qué se origina esto? Bueno, los indicadores inflacionarios no solo están muy altos y si están persistentemente creciendo y conforme algunos de los pronósticos persistirán creciendo de aquí a septiembre, octubre como máximo para empezar a disminuir los indicadores inflacionarios a partir de noviembre o diciembre de 2022 y hacia el primer trimestre de 2024, cuando ellos pronostican llegarían a la meta del 2%. O sea, todo el periodo de aquí a, a noviembre tendríamos todavía más alzas inflacionarias en Estados Unidos y luego de, de noviembre hacia marzo de 2024, de noviembre de 2022 hacia marzo de 2024, la incidencia inflacionaria tendería a ser menor cada paso, cada periodo, lo que significa que habría inflación cada vez más corta, o sea, los precios no van a bajar, sino van a dejar de subir al ritmo que están subiendo o van a empezar a subir a ritmos más lentos, esa sería la, manejo, la mejor manera de interpretarlo. Y entonces vemos los indicadores inflacionarios de Estados Unidos, como el, el de consumo, publicado el 13 de julio, que subió 1.3% en junio, contra el 1% de alza en mayo y un 9.1% eh, sin ajuste estacional anualizado. Y donde los productos más inflacionados, pues resultan, por ejemplo, alimentos 1%, energía 7.5%, y luego todos los productos menos alimentos y energía .7 solamente, donde commodities uh, es .8 y servicios. Este es punto siete, ¿no? Entonces, la parte subyacente, la parte que, que presuntamente tiene más influencia un banco central en su política monetaria sobre esa esos indicadores, están más bajos que los no subyacentes, que son energía y alimentos, que son los volátiles, digamos, ¿no? Y eso, pues, es en principio bueno porque empieza a controlarse. El asunto es que tanto se viene controlando. Los commodities, por ejemplo, estuvieron en menos punto cuatro en marzo, en punto 2 en abril, en punto 7 en mayo y ahora llegaron a punto 8. Así que viene subiendo. Y los servicios menos energía en marzo tuvieron punto 6, 7 en abril, punto 6 en mayo, punto 7 en uh, junio. Está estancado estable, alto. ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa lógica, este, este indicador además es fundamental para... Para la Reserva Federal en función de que con este, cuando le excluyen la no subyacente y dejan la inflación núcleo, que son los productos y servicios o mercancías y servicios, pues sucede que este si la contienen de que ya no esté subiendo tanto, es bueno, ¿no? O sea, no, lo ideal sería que bajara, pero lo cierto es que mínimo la contienen de que no continúe subiendo. Y en últimos días, y lo citó Powell en la conferencia de prensa, se ha dicho precisamente de la perspectiva de que ya en algunos indicadores hay depreciación, o sea, una disminución en, en, en, en este, el valor de esos bienes. ¿no? Y eh, bueno, pues en su caso también eh, tenemos que tener conciencia que esos valores que en ese momento muestran una depreciación, pues al estilo del dicho como una, una paloma no hace verano, no o sea, tiene que ser continua la tendencia de baja inflacionaria y ese es uno de los temas que tendremos que estar evaluando eh, hacia adelante conforme estos indicadores se publiquen. En su caso, el índice de precios al productor, este terminó también publicado el 14 de julio en 1.1% en junio, y en su caso después de un punto nueve de alza en mayo y un punto cuatro en abril, así que va subiendo también, ¿no? Y por su lado, este es el más alto incremento que ha pasado eh, desde marzo de 2022. En junio, tres cuartas partes del índice para demanda final fue fundamentalmente por alza en los bienes de demanda final de 2.4% y en los servicios de punto .4%. Y entonces en esta lógica pues vemos a un indicador de productor señalando por ejemplo eh, que la inflación en este momento anualizada está en 11.3%, en mayo está en 10.9%, en abril estaba en 11%, en marzo en 11.6%, en, 11 en febrero en 10.4% y en, y en enero 10.5%. Con lo que eh, hablamos de lo que es la cadena productiva, ya para llegar al, al, a la, al último eslabón de venta del consumidor, quienes, como vemos a la diferencia de datos, que es más baja la, la inflación de consumidor, pues seguramente estas empresas absorben cierta parte de la inflación y no lo traspasan, pero lo que no, sí lo traspasan. Y eso pues es, es una decisión individual de cada empresa, por lo que sería casi imposible determinar los alcances. Pero lo cierto es que cuando vemos... este toda la estructura de movilidad de los últimos periodos, por ejemplo, en demanda final menos los volátiles y comercio, pues tenemos inflaciones de punto en, en, en junio, punto en abril y mayo. Entonces, de esa óptica, pues obviamente esta parte subyacente viene mejorando, ¿no? En principio. Y bueno, finalmente eh, los índices de precios importados y exportados que también tienen un impacto importante en la estructura inflacionaria y que para México en particular le genera un conflicto relevante en función de que los productos exportados estadounidenses estadounidense, una parte importante se vienen a México como importados y si están inflacionados pues importamos inflación como lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Bueno, los precios de los productos importados en Estados Unidos subió 0.2% en, en, en julio, junio, después de un 1.5% en mayo. Eh, la más alta importación de combustibles en junio más que compensó los bajos precios de no petrolíferos. Las exportaciones subieron en precio 0.7% en junio después de un alza de 2.9% en mayo. Entonces, pues interesante, ambos con cierto sesgo bajista, lo cual es un aliciente para pensar que hacia adelante despresurizarían inflación de productor en las cadenas productivas, sobre todo cuando hablamos de insumos para procesos productivos, y en su caso aquellos que sean productos de uso final, pues también con tendencia bajista en su, en su promedio de precios. Y ello podría llevar a estas empresas a eventualmente también despresurizar su ánimo de, de precio, por lo que hacen, y llegar al consumidor a un precio que empezara a bajar, lo que implicaría, o que mantuviera su alza a un ritmo más bajo, lo que implicaría la, la, la, la expectativa del Banco de México, del Banco de la Reserva Federal, eh, pues de lograr controlar en cierta medida la inflación. En a, planteamientos gráficos, los productos en el mes de junio y anualizados, de todas las importaciones 10,7, fíjese, esto es una locura, es anualizado, ¿eh? Eh, importaciones de combustibles 74% más caros que hace un año. Eh, productos, no productos no petrolíferos, 4.6% al alza, todas las exportaciones 18.2%, las agrícolas 14.8% y las no agrícolas 18.7%. Y esta última es la clave para nosotros, productos no agrícolas que importamos, casi 20% subiendo su valor. Y no nomás esta vez. O sea, el, el año pasado el analizado está en 15.1. Las incidencias inflacionarias de veces anteriores eran mucho más altas. Y entonces todo eso lleva a un contexto donde el este, pues el, el gobierno, el bueno el Banco de la Reserva Federal toma una determinación para, para ponerle un freno. Aun cuando pudiera aparentar que empiecen a ceder requiere desde el punto de vista del, del, del este, comité ese empuje que corresponde. Ah, ¿Qué más es importante? Bueno, dentro de los cierres post eh, Reserva Federal o su Junta que fue al mediodía, pues ya, ya se tenía previsto por el mercado, lo comenté hace ratito. Y entonces, por ejemplo, uno de los valores que son muy recurridos cuando hay antesalas recesivas o cosas así, son los metales, como el oro, ¿no? Y en su caso el oro cierra en 1733.98 dólares por onza, ganando 0.97%. Las mayores tasas han elevado la posibilidad de que la economía estadounidense llegue a una recesión, según encuestas, según planteamientos que a mi gusto han sido más eh, provenientes de un escenario especulativo que otra cosa. Los metales industriales cierran la sesión con ganancias, que ocurre mientras la recesión de la FED ocurría. Y cabe recordar que los metales cotizan en el London Metal Exchange y por eso pues, el mercado cerró a una hora en la que todavía no había la información de la FED. Las presiones al alza se dieron en señales de que la, la demanda de China es resiliente. De acuerdo con el Instituto de Empresas Industriales de China, los, los beneficios de un junio aumentaron 0.8% en términos anuales, debido a que grandes ciudades como Changái volvieron a reactivar su economía y se redujo de los cierres por el COVID. Y entonces, bueno, pues ante ese contexto te topas a un escenario este donde no necesariamente eh, los datos apuntan a una rec recesión, pero sí la interpretación del mercado está más sesgada que va a ocurrir una recesión y lo reflejan encuestas en múltiples sitios estadounidenses de, de seguimiento de mercados, entre otros. Y bueno, pues tenemos que analizarlo. Tengo que hacer corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 28 minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Evita accidentes de menores en casa Toma en cuenta estas recomendaciones Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos No uses mangueras plásticas para conexiones Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado En caso de emergencia llama al 911 Gobierno del Estado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 de la República.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 Nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Estamos aquí en Solo Negocios Radio y mire, eh, en la conferencia Jerón Powell hizo varios comentarios interesantes, muchas preguntas muy enfocadas al tema recesión pero ahorita profundizo en ello pero el punto es que por ejemplo eh, mencionó ante el argumento de que si entramos a recesión pues la Fed tendría que, la teoría dice tendría que bajar las tasas de nueva cuenta no pero ahora en un escenario inflacionario la estanflación famosa no entonces eh, plantea Powell o, o, o a, a, la, a la pregunta de qué pasaría si, si se planteara un escenario de estancamiento mínimo o recesión, o sea, dice nosotros podemos tomar la determinación de frenar los incrementos en las tasas en algún momento dado, y de hecho, eventualmente lo harán. Dentro de los pronósticos se encuentra este escenario donde el, el este, decisor de, del pronóstico inflacionario y del pronóstico de tasas, plantea que si la inflación realmente llega a este máximo esperado en septiembre, en octubre, pues realmente las tasas solo subirían este año y se quedarían altas durante... y altas dentro del mundo relativo. Se quedarían altas en el, en el periodo 2023 hasta llegar a la meta inflacionaria donde volverían a iniciar una baja. sí Y entonces... El freno del incremento de las tasas va a ocurrir eventualmente en unos meses. Esa sería la, la, la apuesta. Claro, al, al más claro puro y puro estilo de un economista diríamos ceteris paribus en función de si nada cambia, ¿verdad? De si las cosas se quedan como están, entonces pues esas serían las decisiones. Pero si la pandemia persiste y, y viene una variante que haga más daño y se requiere otro tipo de vacunación y esto pues vuelve a provocar cuarentenas o restricciones aquí en México con los semáforos, o si la guerra de Rusia y Ucrania se eh, extiende y en su caso se involucran otros países y se convierte en guerra mundial, o si etcétera, ¿no? o sea, Todas las cosas que conociéndolas pueden pasar y las que desconocemos como pasó con la pandemia, que no la conocemos ese tipo de virus y, y, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? esas este, son cosas que, que, que, se, que se romperían mis éteris paribus no pero si nada de esas cosas extraordinarias pasaran pues técnicamente para septiembre empezamos a, a tener un freno en el incremento de tasas la inflación llegará a un techo y a partir de ahí empezará a, a bajar y en su caso la tasa de referencia de, de, de las reservas de Estados Unidos pues habrá subido o subirá todavía un poco más para un remache digamos pero ya no volverá a moverse en 2023. Ahora, con esa meta bajo ese criterio ceteris paribus, pues se pueden hacer análisis de potenciales circunstancias, al menos de las que conocemos, que puedan ocurrir y que puedan traer consecuencias negativas, como un semáforo amarillo, naranja o rojo, que implicaría para, por ejemplo, Juárez o el resto país o Estados Unidos, como, pues, no sé, una exacerbación de la guerra. Difícilmente va a llegar la guerra a nuestro territorio, pero ciertamente va a traer consecuencias graves tanto de flujos migratorios como de, en su caso, eh, sobre todo, este, en la escasez de muchos productos que se consumen como de alta necesidad y mantener una perspectiva inflacionada a partir de ello. Eh, que China vuelva con política cero de COVID y vuelva a tener a provocar este, cuarentenas plenas, y que en su caso provoca que la gente no trabaje y se vuelven a hacer los cuellos de botella, pues es otro factor que puede pasar, que podemos medir más o menos de acuerdo a lo que se publica por el gobierno chino en sus políticas de salud. no Y entonces, bueno, pues ahí el contexto de cosas que pueden llegar a pasar y por lo que Powell dice, bueno, sí, sí podemos incrementar las, eh, frenar el incremento de tasas, porque pues… Pueden pasar cosas o podemos llegar a la meta de ya no tener una presión inflacionaria tan alta. no. Sin embargo, el mercado tomó este comentario como acomodaticio y es acomodaticio. Y, y la palabra acomodaticio tiene inferencia con comodidad, con flexibilidad. Tiene una derivación de que la política monetaria, donde se llegase a detener en este 2.50 o en entre 3.25 o si quieres hasta 4% de tasa, pues... No es una tasa alta y por eso la llamaba relativa hace rato. Es una tasa que está subiendo pero sigue siendo baja comparada con otros momentos de la historia donde hemos tenido tasas de 7, 8% y entonces pues no estamos llegando a esos niveles. Y, y, y entonces ahorita este histerismo de clamar una re recesión porque la FED se tardó en subir tasas pero va a llegar a una meta de tasa que no sobrepasa ni de lejos las tasas más altas históricas de las últimas décadas, pues yo no veo cómo puede esa tasa provocar recesión. Puede hacerlo, igual yo me equivoco, pero en cierta medida, y aquí voy a Powell y a su comunicado, a su conferencia de prensa, donde se la pasaron, pregunte y pregunte, ¿viene recesión? ¿Qué va a hacer la FED si hay recesión? ¿Y cómo nos resolvemos una reces recesión? Y varios de los reporteros presentes decían... Bueno, Powell, defínanos qué es una recesión. Y Powell, con una inteligencia y perspicacia, les dijo, esa no es la tarea de la Reserva Federal, nosotros tenemos una tarea dual, tener el empleo máximo y la tasa de inflación en 2% en el largo plazo, que es en promedio. ¿no? Y en su caso, este, el, el, el, el punto concreto fue, nosotros no definimos qué escenario es recesivo y qué escenario no es recesivo, pero con la información que recibamos podremos ya saber cuál es el estadio económico que vivimos y tomar acciones número dos si yo tuviera que definirlo bueno pues dos productos internos brutos de dos trimestres continuos negativos, no significa recesión, esa es una definición de libro de texto básico para poder enseñar economía a primeros semestres en la universidad pero la realidad es que es mucho más complejo por ejemplo en el caso de Estados Unidos, si sí, mañana por la mañana el Buró de Análisis Económico va a publicar el Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2022 y hay presunciones que va a resultar negativo. Y como el primero resultó ya en datos revisados negativo, pues básicamente vendría una recesión para ese tipo de interpretaciones. Bueno, pues aquí la respuesta de Powell. ¿Cómo puedes concebir recesión cuando tienes una generación de empleo continuo y una cantidad enorme de vacantes por llenar? ¿Cómo llama recesión a un escenario en donde la tasa de desempleo está en mínimos? Incluso bajo argumentos teóricos simplistas del primer semestre de, de economía, una tasa de desempleo 5% es adecuada, está en 3.6, está muy, muy por abajo. Y en su caso, eh, el empleo que se va generando, dado lo complicado que es conseguirlo, va obligando a las empresas a asimilar alzas salariales como punto número uno y sano, pero también dos, otro tipo de esquemas de compensación en beneficios de algún tipo no monetarios al trabajador, que en su caso eh, pueda mejorar su calidad de vida, su productividad incluso, y entonces eso compense. Esa es como una idea ¿no? de lo que podría provocar eh, una inflación este, en, en, en alta con perspectiva bajando no Baja, bajista pero que, que tienes un escenario de empleo pleno en Estados Unidos que los seguros de desempleo que se publican los jueves eh, demuestran que empieza a deteriorarse ese mercado respecto a abril que fue el mínimo histórico pero el, mundo, el punto en el que se encuentra ahora no es grave, es ordinario con datos prepandémicos ¿no? En fin, el punto en concreto es que Powell insiste, yo no veo que Estados Unidos en este momento esté en recesión, pero no es tarea de la Fed decir si estamos en recesión o no. Y entonces, eh, pues, es tarea de la National Bureau of Economic Research, que es un organismo que tiene el reconocimiento público para que ellos digan cuándo estamos en expansión y cuándo estamos en recesión. Y mañana, después de la publicación de la BEA, del Bureau de Análisis Económico del Producto Interno Bruto, pues tendremos a los días subsecuentes la determinación de la EMBER para saber si está en recesión Estados Unidos o no. Sin embargo, de nuevo, el empleo, la tasa de desempleo, los seguros por desempleo y procesos de, de contrataciones demuestran que no estamos cerca de una recesión. Y, y, y no estamos cerca para que pase mañana como declaración formal y no estamos cerca durante el 2022 necesariamente entonces pues obviamente ante todo esto Powell eh, digo yo creo que la tarea de ese cargo pues normalmente requiere que sea una persona tranquila y entonces pensando en Alan Greenspan o en Janet Yellen o en el propio este um, Powell o este Ben valga se me olvidó el que fue en la época de Obama pero bueno, él pues básicamente encontramos gente que ha sido muy dócil en su manera de hablar ante el público, ante la prensa, pero las decisiones del comité, como estas de 75 base unánime, demuestran la solidez con la que actúa. ¿no? Y las expectativas inflacionarias, que ahorita decía, son muy delicadas, pues es como los mercados, sobre todo los financieros, tipo divisas, este, deudas, sobre todo, etcétera van evaluando lo que va a ocurrir en ese mercado y cuánta ganancia me va a dar invertir en ese mercado o no, van evaluando eh, circunstancias que permiten ah, proyectar una toma de decisiones sobre es, ese dato inflacionario o si sobre cierto dato inflacionario afecta de qué forma la actividad económica y las ganancias esperadas de esas empresas. Y entonces en esa lógica, pues básicamente eh, las expectativas ancladas significarían que están a 2% y cuando se elevan, pues básicamente está hablando de que está subiendo la inflación eh, proyectada hacia adelante, cuando el comité lo que quiere es ser convincente con sus argumentos. Bueno, ¿cuál es el contexto ahorita con esta posición sólida? A mi gusto que el mercado lo va a seguir, a está bien, proyecté 75, fueron 75, y, y le sigo ¿no? a la operación de mercado que le corresponda a cada quien. este Otro tema también interesante, bueno, ante la alza de 75 puntos base, bueno, pues hay una debilidad del dólar y eso provoca una apreciación del peso. Entonces, el peso, el superpeso, y gracias a quién es el superpeso, pues aquí, a la Fed. ¿no? En conferencia de prensa, no adoptó un, un lenguaje restrictivo y señaló que otro incremento a la tasa inusualmente amplio dependerá de la información económica y podría ser apropiado comenzar a reducir el ritmo de incrementos en algún momento. O sea, su planteamiento es, en principio, la siguiente alza que sí viene no es de 75 puntos base, es menor, y si fuera necesario que fuera de 75 puntos base es porque la información que recibimos es tan clara de la alto riesgo de que persista el crecimiento inflacionario en más meses que mejor pues de alguna manera dicen este se mande una señal de que no es el momento para hacer un incremento de tasas a ritmo alto como los actuales en las siguientes etapas. O sea, esa es la esencia, ¿no? Y bueno, el comunicado no da señales preocupantes sobre el panorama económico, pero menciona que hay una desaceleración. Powell habló de la economía y dice que no parece estar recesión y sigue encaminada a terminar el año con crecimiento. Y también este, también señaló que pues, las decisiones van a depender del flujo de información y de los acontecimientos efectivamente que ocurran. ¿no? Esa es la esencia del señor Powell para este tema.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 en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola aficionados de los indios de Ciudad Juárez les habla Oscar Aragonés jardinero para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 de AM y va por Juárez sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 ¡Estos AM!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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos último segmento Solo Negocios Radio y bueno, pues estamos este por cerrar, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en los mercados el día de hoy? Vamos a los, a los mercados bursátiles este todos cerraron positivos todos incluso los europeos que para la hora que ocurrió esto eh, pues básicamente estaba vamos, lo, los mercados europeos cerraban por ahí de la mañana como las 10, 11 de la mañana y, y, y la resolución del comité salió a las 12 del día y luego la conferencia de prensa fue como a las 12 y media y terminó como a la 1 y media, entonces entonces pues estaba difícil que supieran, pero la expectativa, que se tenía? En Europa llevó, por ejemplo, al Stocks Europe 600 a cerrar con alza de 0.47%, al DAX con 0.43%, al FTSE 100.57% de Londres, y bueno, eh, en ese sentido el Dow Jones en Nueva York cerró con 1.37 al alza, y vean las dimensiones, ¿eh? Standard Poor's 2.62 al alza y el Nasdaq Composite 4.06 al alza. ¿A dónde voy? El mercado había descontado un alza de 75 puntos base, ocurrió el alza, pero además la posición de la Fed por unanimidad se, se torna firme. Pero la posición lingüística del, de la conferencia de prensa de Powell es no restrictiva, es tengo opciones, si tengo que seguir subiendo, subo, si tengo que bajar, bajo. Tengo capacidad de reacción y aprendimos con respecto a lo que señalamos el tema errático del, del asunto transicional de la inflación. Entonces, el mercado iba en la mañana con buen ánimo a la, a la decisión de la Reserva Federal y cerró el mercado estadounidense con mucho mejor ánimo por, por el por el este por, el, por la conferencia y todo la, la, la, el desenvolvimiento de la reunión de la Reserva Federal ¿no? entonces, pues buenas noticias ¿no? o sea, podría concebirse que estos elementos son base para fincar ciertas ideas en la mente, número uno la inflación sí va a tener un fin próximo o sea llegaremos a un punto máximo, si no es que ya estamos en él, probablemente sea hacia septiembre o un poco más, pero llegamos a ese punto máximo inflacionario, que también relativamente a otras partes de la historia de la humanidad, pues una tasa de 8.15% que trae Estados Unidos, este digo 9.1 trae este pues Sí es alta, pero no es así. Lo más alto que ha vivido, 14% fue por ciento en 1983, por ahí, ¿no? Y luego, en el caso de recesión, pues también no hay una posición en donde la recesión sea obligatoria, pensemos, ¿no? O sea, es probable que no ocurra la recesión y cada vez se va haciendo más probable que no ocurra la recesión contrario a los dichos de JP Morgan banco de inversión que normalmente se torna más especulativo que realmente inversor en sus comentarios al menos del CEO Reidalio un inversionista de fondos de inversión muy importante y reconocido a nivel mundial pero que también es un especulador eh, Michael Curry, creo que es el apellido, no, blurry Michael Blurry, que también él viene advirtiendo la recesión y fue, se le reconoce mucho porque fue el que advirtió de la recesión de 2008 y nadie le hizo caso, pero también es un especulador. Entonces, ¿hasta qué punto podemos basar en especuladores las condiciones? ¿no? Este... Por otro lado, también le preguntaron, esa sí fue medio agresiva la pregunta, ayer a un Powell le dicen, oiga, señor Powell, usted dice que, que, no, que, que, que no va a haber recesión, le dicen. Y sin embargo, usted nos dijo que la inflación iba a ser este transicional en el 2021, y mire, y dice, bueno, a ver, yo no dije que no va a haber recesión, dije que no creo que estemos en recesión en este momento, y dos, en el caso de la inflación transicional, pues sí hemos reconocido nuestro error, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me dio un dardo este, al centro y más o menos bien esquivado, creo yo, por Powell. Pero el punto en concreto es, no ponerme yo en lo personal una posición institucional, pero tampoco en que las, algunos indicadores muestren debilidad, significa que vamos a un hoyo profundo en la oscuridad y que, y que hablan de un desastre, que una tormenta, y bueno, ya sabe, ¿no? Ocho columnas peor le ponen, ¿no? Yo creo que sí puede pasar un escenario desastroso en el tiempo en función a una cuestión particular, que es el cambio climático, en función a una cuestión concreta, que es la problemática de de bono demográfico que tenemos y que vamos a llegar a viejitos muchos y no vamos a tener quien nos mantenga no la posición de una guerra exacerbada en el caso de Ucrania, Rusia y que se haga mundial, esas cosas nos van a llevar a un desastre probablemente y la probabilidad de que pasen es alta, sobre todo el cambio climático y el problema de la de la esta este de las falta de pensiones ¿no? de recursos para las pensiones pero eso no significa que de manera forzosa esas cosas van a pasar ahorita son cosas que van a pasar en el tiempo y la guerra bueno pues eso dependerá de muchos aspectos y los indicadores actuales demuestran de nueva cuenta escenarios de debilidad o de fortaleza estable y esos datos, cuando los tomas en cuenta, no solo el PIB dos trimestres seguidos negativos, sino un análisis completo de la, de la, de la estructura, pues básicamente tiende a tener más razón de ser el, el, el, el no recesión a el viene una recesión, ¿no? Ese es, yo creo que, el, el punto conclusivo. Y bueno, pues, este ¿qué más es importante? En materia de indicadores, tenemos una buena cantidad de indicadores en México que ya no profundicé en ellos, que se han publicado en los últimos días, balanza comercial, por ejemplo, demostrando cómo nuestro alcance de consumo es alto y ese balance, alcance de consumo alto provoca eh, entender que por ahí viene inflacionado los productos importados, ¿no? Este, la balanza comercial son las exportaciones e importaciones, y si vimos ahorita la, el reporte de precios importados de los Estados Unidos, pues básicamente estás a un contexto de los exportados, perdón, de que estamos importando inflación también, ¿no? Pero que eso, o sea, a, a, aquí aquí el punto concreto para estas escenarios de conclusión es lo siguiente. De nuevo, Biden ha dicho que no, que, que es culpa de Vladimir Putin por su guerra contra Ucrania todo este problema inflacionario. Y entonces no reconoce lo que provocó Trump y él con su dispendio fiscal. Y Trump bajando los impuestos de manera extrema, ¿no? Poniendo en riesgo el balance gubernamental, la deuda de gobierno, etcétera, etcétera. No, no se reconoce, cuando solo citas a Vladimir Putin como culpable, no se reconoce la problemática de los cuellos de botella, pero más que de los cuellos de botella, la irresponsabilidad de permitir la persistencia de un monopolio como el de Taiwán para la producción de semiconductores, global además. O sea, son dos empresas, sí, yo sé que me podrá decir, pues entonces no es, oligo, no es monopolio, no bueno, es una principal y otra menor, pero al final del día el hecho de que no existan pares competidores en un número mayor, pues destaca un escenario de permisibilidad en las normas de competencia económica que nunca se han aplicado de manera eficaz y en su caso los aspectos laborales que también han generado problemas inflacionarios en Estados Unidos que es este ánimo de la gente de no regresar a trabajar por miedo a COVID o porque no se han vacunado y no los dejan regresar a trabajar pero como sea siguen habiendo muchas vacantes en Estados Unidos y entonces eso da pauta para pensar bueno, todos estos aspectos Ilvanados, suponiendo de la declaratoria de, re, de recesión mañana o en próximos días o que sí sean más los indicadores que vayan en sentido negativo, hay suficientes para provocar una recesión lenta o evitarla. En este momento, pueden variar, el siguiente mes, el siguiente reporte, etc. ¿no? Pero bueno, eh, ya para terminar, nada más comentarles, entonces, la Reserva Federal sube su tasa de referencia 75 puntos base conforme a las expectativas del mercado. Hace un mes la subieron 75 puntos base, pero hace un mes fue con mayoría este, de los miembros de la Reserva Federal, contra uno que votó por 50 puntos base alza. Y en su caso, este, en, el, en la ocasión actual fue de, de, de, de unanimidad. Y, y entonces esto viene hablando de una FED que viene agresiva pero entendiendo que está a poco tiempo de seguir subiendo su tasa y en un momento todo va a tener que frenarla. Y eso en contexto básicamente te habla de un escenario en donde se está tratando de ponderar la economía, evitando una recesión. En fin, se nos acabó el programa. Mañana estará en el espacio de Yute Adriana Parada. Los invito a escucharnos. Vamos a seguir conociendo los programas de capacitación en Ciudad Juárez para elevar la productividad precisamente. Y el viernes vamos a hablar de temas jurídicos. Así que no se lo pierda. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Pásale excelente. Hasta luego.